En este vídeo vamos a hacer cálculos de estadística bidimensional y de regresión, tanto lineal como no lineal. Vamos a introducirnos en el modo estadística, que es el modo 6, y ahora tenemos que elegir aquí una regresión. Para los cálculos de dos variables no importa qué regresión escojamos. Vamos a escoger la 2, que es una regresión lineal. Bueno, y ahora tenemos ahí para introducir los datos. Aquí tenemos los datos. Y la frecuencia es 1, por lo tanto no nos incomoda que esté ahí porque le va a poner en todos los casos 1. Introducimos los datos, 3, 4, eh, lo introducimos por columnas que es más cómodo y 7. Y ahora vamos a introducir los datos del I. Y la frecuencia como vemos nos marca que es 1. Si queremos en la configuración la podemos quitar, pero no es todo. 5 con 2, 7 con 3 y 8. Aunque son solo únicamente cuatro datos, para los ejemplos nos llegan. Borramos y vamos a ver qué nos ofrece esta calculadora en opciones. Aquí tenemos el cálculo de dos variables. Pues El cálculo de dos variables, pulsamos y vemos que nos queda una pantalla con una cantidad de datos en muy pequeño tamaño. Voy a poner más grande esa pantalla para poder analizar los datos. Aquí tenemos la primera pantalla. Aquí tenemos la media, la suma de las X, la suma de las X al cuadrado, la varianza de las X... Bueno, podemos seguir porque tiene varias pantallas. Aquí tenemos N, que es el número de datos, la suma de las Y es Seguimos, por aquí tenemos la suma de las x al cubo, la suma de x al cuadrado y, y aquí tenemos el máximo en la x, y el máximo en la y, bueno, una cantidad de datos enormes. Lo mismo que en la estadística unidimensional, esos datos los podemos sacar uno a uno. Para ello nos tenemos que ir a la segunda pantalla. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, los parámetros. Los parámetros le damos al 2, y aquí tenemos incluso varias pantallas. Por ejemplo, si queremos solo la desviación típica, pues pulsamos en el 3 y la tenemos. Bueno, pues a pesar de que calcula tantos parámetros, no calcula la varianza. Por lo tanto, la vamos a calcular nosotros. La varianza es el sumatorio del xy. Vamos a buscarlo. Por aquí estará en sumatorios el 1, el 5, el sumatorio de xy. Lo tenemos que dividir entre el número de datos, que sabemos que es 4, pero lo vamos a buscar aquí, que también aparece, aparecerá en parámetros probablemente aquí el 6, en la n. Y a esto le tenemos que quitar el producto de la media de las x. Volvemos a buscar por aquí, estará en parámetros el 1, la media de las x por la media de las y. Seguimos buscando en parámetros. Y la media de las I está en el 7. Y ahora ya hacemos la cuenta y ahí la tenemos. Y ahora vamos a ver cómo se pueden hacer cálculos de regresión. Estamos en regresión lineal. Nos vamos aquí a Opciones y aquí tenemos los cálculos de regresión. Pues pulsamos en el 3 y nos dice que la A es 1.075, que es la ordenada en el origen, la pendiente es 1,01, y el coeficiente R es 0,99, por lo tanto hay un buen ajuste entre ese par de datos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estimar algunos datos. Vamos a ver qué valor le asigna la calculadora ahí cuando la X vale 6,3. Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Escribir 6,3, pulsar en opciones, y venir a la segunda pantalla y en regresión tenemos que poner i con un circunflejo encima que es i estimado. Pues vamos a ver qué valor estima para este valor. 7.43, efectivamente entre 6 y 7, pues el 7.43 puede parecer un valor lógico. Y ahora vamos a estimar la x. Bueno, pues para el valor de i6 escribimos 6 y nos tenemos que ir otra vez a opciones. Y aquí en regresión, pues ahora la estimación de la x. Aquí la tenemos y nos estima un 4,87. Y ahora vamos a ver cómo se pueden hacer regresiones que no sean lineales. Pues para ello nos vamos aquí y en el 1 nos dice que seleccionemos el tipo, el tipo de regresión que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos la que hemos elegido, la 2, que es una lineal. Vamos, por ejemplo, a elegir la 4, que es una logarítmica. 4, aquí tenemos los mismos datos, los datos no cambian, y por supuesto los datos estadísticos no cambian. Eso sigue estando en cualquier eh, regresión que hagamos. Sin embargo, los datos de regresión sí que cambian. Nos vamos a los cálculos de regresión, y vemos que aquí nos da que la A, que en este caso ya no es la ordenada en el origen, pues tiene ese valor, la b tiene ese valor y otra vez el r, que en este ya no es el coeficiente de Pearson, es uno distinto, pues vale 0,999. Y podemos perfectamente estimar con esta nueva regresión. Vamos a ver cómo se puede hacer alguna otra regresión porque tiene más regresiones. Aquí tenemos en el 1, si nos vamos a la segunda pantalla, tenemos por ejemplo una hiperbólica. Aquí la tenemos, esto es una hipérbola. Y por lo tanto intentará encontrar la mejor hipérbola que se adapte a los datos. Vamos a ver qué valores nos da. Aunque estos datos parece que no se acomodan muy bien a una hipérbola. Vamos aquí a los cálculos de regresión y nos dice que la A es 10,84, la B es menos 21 y ha tenido que ir a valores muy altos para poder conseguir que el coeficiente R pues sea próximo a 1.